Aquí en nuestro país hay muchas oportunidades, lo que sucede es que la mayoría de los jóvenes no les gusta prepararse ni trabajar, eso es lo que sucede. Entonces este para mí es el, pa el mejor país del mundo. Lo que pasa es que tenemos que saber administrar. Eso es lo que sucede. No, sería okay, no. No, no, no. Este es el mejor país del mundo, mi hermano. No, nunca. Okay. Este es el mejor país del mundo, pa, que aquí hay trabajo, aquí hay empleo, aquí hay de todo. Lo que pasa es que uno tiene que saber aprovechar las oportunidades que uno le dan. Ahora yo ahí es fácil vivir aquí. Ah, porque mejores vidas. Sí, ahí sí. si lo hiciera sí, porque aquí es una delincuencia tremenda eso es atraco por todos lados corrupción por todos lados y tú hay que hablar en contra de la corrupción los joden fácil no, yo no me iría yo le, le soltaría a la gente que busquen de Cristo porque es que la gente no busca de Dios por eso es que eso es así si la gente buscara más del Señor la, la cosa estuviera mejor si tú invitas a una gente a una fiesta se van por el grupo si le invitas para la iglesia nadie quiere ir hay que buscar de Dios para vivir la vida feliz Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues, cambio de vida. Este país eh, va difícil. Claro que me voy, cuando ¿Por sea, porque sí. Estoy pasando trabajo aquí, para, para, por lo menos estoy para afuera y estoy pasando trabajo también. Diría, pues un mejor eh, puede venir, pues venir por mis hijos. ¿Eh? Aquí ya está pasando demasiado trabajo y todo es, es caro y todo es difícil. Está matando a mucha gente. Adiós, bro, rápido. Usted no está viendo cómo está la situación, mi hermano. Mire cómo anda uno aquí jodido, vea, conchando, vea, en una motora ahí. Ni la comida me consiguió, mi hermano. Usted se cree que esto está fácil, vea.